Nos encontramos a El Salvador 4K y a la al equipo de las tibas. Lo mejor de lo mejor. De Maús mejor. Maús visto, ah, sí. ¿Nos extrañaste o no? ¿Sí? sí. ¿Por qué no me crees? Oh, wow. <risa> Felicidades, ganaron ayer. eh, uh, Buen partido. <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a al nuevo video. Videos. Comenzamos este viaje, Mario, este tan esperado viaje. No más que, no, bien cansado. Fíjate, ahorita ya estamos en el Aeropuerto Internacional aquí de Puerto Vallarta. Ya, ya estamos a punto de despegar hacia la Ciudad de México. Sí, ya muy pronto pues es, estaremos por aquel rumbo. No más que primero el vuelo de aquí, de Puerto Vallarta a Ciudad de México. Y de ahí pues ya vamos a ver cómo se van dando las cosas. Ustedes ya saben cómo es un viaje, pero de todo modo les queremos documentar y les queremos grabar este pequeño blog de cómo es que viajamos hacia El Salvador. pues bueno, ya ya vamos a entrar poco porque sí, allá, allá. Ya, ya vamos un poquito tarde. De allá, hecho, Mario, hay que comentarles la hora que son las 5.25 de la mañana. salimos. Siete, a es las 7 de la mañana salimos. Sí, muy temprano. Nada más de, que de, debes de estar con dos horas de anticipación. Claro. Porque si no, nos deja el avión y... Y, y. y vale Mouse. Perdemos todo, Mario. El dinero, el avión y no, no llegamos a tiempo a El Salvador. Sí, claro, sí, ya. Pero ya ahorita, ya estamos aquí en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Ya, mi papá. Ahí va mi papá, ya está mi mamá. Ahorita vamos a documentar lo Ay. que es de la mochila, Nomás que fíjate, Paul, como todo, yo siento un nerviosismo. Yo por también el... siento nervio. Por el siento avión. aquí como, Siento la garganta como algo, Mario. Sí. Y luego, Nada, fíjate, la neta, aquí vamos a hablar un poquito bajito porque es aeropuerto. De todos ustedes nos van a escuchar, pero la neta, pues si se siente un poquito de nerviosismo como cuando vas a tu primer día de clases, sí. diría yo. Luego, como casi no estamos acostumbrados a volar. Como Exacto. que se hace algo. Es muy raro volar sí. en nosotros. Y ¿no? sí, pues miren, ahí está mi mamá con las maletas, sí. las maletas delante. Sí, esa es la que vamos a documentar y llevamos, lle llevamos 30 kilos, como 30 kilos y ya estas son de 10 kilos, Ajá. más o menos. Y nuestra mochila. ¿Qué sientes, Lupita? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo Bien, que miedita? La... Lo bueno que vamos juntos, nomás falta mi hermana. <risa> que vamos juntos y de que nos vamos todos. Juntos. Exacto. <risa> qué gacho eres, güey. Pero ahorita no? vamos a hacer lo que es el check-in y todo eso y les grabamos lo que se vaya dando, Sí, de una vez hay que entrar porque ya no sabes Ahora sí, Mario, vámonos de viaje a Ciudad de México. Vámonos, que nos espera no, nuestro destino. Tengo miedo. Sí, tengo muchísimo miedo. No, güey, pero no pasa nada. No, sí, llegamos. De que llegamos llegamos. <risa> No, no creo que tengamos tan ma tanta mala suerte, Mario. Pues sabe, no sabemos. Puede pues pasar sabe. todo sí, aquí. No, puede, igual, no puede, igual, igual, igual puede ser el fin del canal. El fin. O igual puede ser el fin del mundo, ¿por qué no hoy? <risa> <risa> Fíjate, Pablo tuvimos suerte porque ahora no venimos cargando porque como el avión venía lleno, este, nos dieron chance de poder documentar las maletas que ahí hasta en la parte de abajo y van a llegar hasta El Salvador. Van a llegar más pronto que nosotros, a lo mejor. sabemos, igual no llegan. No, igual no llegan la pierna y nos quedamos sin ropa en todo el todas las semanas. Esperemos llegamos, no pase eso, Mario. Es pues sí, lo único que, que arriesgamos por no cargar. Ahora sí ya podemos llevar a esa muñecota. Eh, cargándola. <ríe> y ya, llévate a esa muñecota, Mario. Fíjate, Pablo, es, es el primer viaje que voy con ustedes juntos. ¿eh? Sí, exacto, sí, es sí, nuestro sí, primer viaje. Que vamos todos juntos. ¿Ah? Sí. Siempre íbamos yo, mi papá, bueno, el burro por delante. Nada más, déjame decir una cosa, nada más que si sí nos costó más trabajo porque cuando Mario se iba después, él nos traía en el carro, nos dejaba aquí y ya este no se iba. ¿Ajá. Y ahora no, tenemos que buscar quién nos trajera. Sí, exacto. Desde la madrugada, último minuto buscando quién nos trajera. Un Uber, pues Ajá. lo bueno que es amigo de mi papá y rápido lo consiguió. Sí, pero. Sí, se puso muy difícil. Es que por el horario, no a via... esta hora, sí se complica. Sí, es que como ya les mostré, son las 5 de la mañana, o sea, sí. nadie madruga tanto. A tan... Y luego es sábado, sí, está Mario. Trabajando. Todos sí. están de fiesta, están de Están dormidos, party. todo. ya. Sí, están en velar, no, de fiesta. Los momentos de Ay, Marías, sí, nuestro momento de despegar. María se está poniendo en seguro, para no salir volando. Exacto. <ríe> y ya vamos aquí, miren, arriba del avión en el aeropuerto de Puerto Vallarta, pero estamos hablando un poquito bajito, aunque creo que ustedes nos escuchan normal gracias a los micrófonos. Fíjate, de todos modos. Fíjate, yo ya me estoy amarrando. Si Mario ya. Salir volando. Él, él no quiere salir volando, él quiere <risa> estar protegido. Ustedes creen, ustedes creen que esto nos proteja, Mario. <risa> bueno, no sé. yo yo siento que deberían de tener una función como los carros, ¿no? que al impacto salga una bolsa y te pega. bueno, no, te noquea, ¿verdad? No, okay, pero mejor que no pase <risa> <no, risa> No, sí, esperemos No pasa nada y todo salga bien Fíjate, Que po, no haya tanta turbulencia nos tocó, nos tocó a los dos juntos exacto ya ya No nos tocó, los elegimos Entonces Sale un poquito más Carito juntos, pero se siente Más bonito porque Si pasa algo, pues nos vamos acompañando Incluso aquí, mi papá y mi mamá están aquí al lado también Exacto, ahí van, mira Mi mamá, mi papá y van grabando también un vlog Un video para que La verdad, ser, Son experiencias chidas no, no okay. Tienes frío sí. y yo también les cerré la neta y ahorita vamos a despegar así ya. que Ay, nos vemos pegando todo en la cara el aire <ríe> nos vemos en el aire exacto ahí nos vemos a ver qué a ver qué tal llegamos a Ciudad de México y ahí les mostramos a ver cosas de aero ahora sí que continúe la montaña rusa porque ah. vas a tope fíjense va eh. por arriba pero el avión pasa a tope <ríe> llegando a Ciudad de México <ríe> Paul, como pueden ver, he dormido, si sí, uno podía dormir y vean, Entonces ya casi llegamos a lo que es Ciudad de México, Oye, ahí vamos. estamos a punto de aterrizar, de vamos a ver si no, si no, si no se siente peor el aterrizaje, miren como pueden ver aquí ya se ve la ciudad, necesitamos permanecer sentados sí, sí, en ciudad de México. Enviando, de sí, ya vamos a sí, no, falta nada. Se falta a nada. Ajá, ya se empiezan el a ver Washington los edificios. Yeah, yeah. Si quieres, muéstrales. Allá ejemplo, se ven todos los edificios. No, no los van a apreciar a ver. Pero de todos modos, ya nos aventamos buen trayecto y. Pues aún sigue el más pesado, valía dos de, horas. Dos horas, de Puerto Vallarta a México o se hace una hora, y ya de aquí a El Salvador dos horas. Exacto. No, no me... Pero ya. Llevamos mucha ventaja. Sí, llegamos. Llegamos salvos. Fíjate que el aterrizaje afrenó así con a rojo, y como que se le a Bueno, que tres buenos frenos, Exacto. Ahí está mi papá, mi mamá, y aquí está Ciudad de México. Ciudad de México. Ya llegamos. Nada más lo que acaba de salir. La pizza. Llegó la pizza. Y hacía hambre, ¿verdad? Mucha, la neta. Eso de los aeropuertos y los vuelos. Ya me, me rugí la panza. Se Ay, nos olvidó la, la coca. coca. Oh, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Lo más valioso, Paul. Se me cayó oh, eso, Mario. Cómo se nos iba a olvidar la famosa Coca-Cola. Y luego... Exacto, cómo se nos iba a olvidar el vicio. Es Pero la ya. última coca que vamos a tomar de México, porque allá hay mucha coca. Exacto. Pero fíjense que cada país tiene su saborcito diferente. Sabe muy ¿verdad? diferente, exacto. Es que... la segunda vez que, que almorzamos pizza... Eh, la primera vez que almorzamos pizza, o la segunda, no me acuerdo, ¿tú también venía. Sí, el... exacto. No. Sí, venía Sí, venía, sí eh, es tradición desayunar aquí, Mario, aquí es nuestro punto. Eh, la pero... pizza, la pizza de... no vamos a decir marca pero miren. <risa> nah, ya saben, ahí aparece se ve La que la vende, ¿qué sabor es? ¿Qué? Es de. Hawaiiana. Bueno, está ¿Eh? bien. Más o menos. hace hambre. <risa> está muy delgadita. Está muy delgadita, parece tortilla. Parece tort... Tort... Vale, sí, es tortilla. Yo tengo hambre, ¿no? no sí, hay que comérnosla ya, porque la neta ya es hora. Y pues vamos a continuar. ¿paul? A darle, Mario. Vámonos. Paul. Yo nada, Mario. Mira, nada más, aquí nos ¿a encontramos. Aquí nos encontramos. Creo que si lo hayamos planeado, jamás hayamos ¿Eh? coincidido. Si lo hayamos planeado, no nos encontramos, ¿verdad? La neta. ¿De dónde vienen? ¿De los cabos, verdad? Ustedes. Bien descansado, ¿sí o no? No, nah, leve. Bueno, vuelo porque está en la casa Fíjate, Mario, estaba viendo que no no más porque no se ve, güey. ¿Qué, güey? Estamos combinados, es la misma, güey. <risa> Oye, neta, ¿dónde ¿No la compraron? No sé, güey. Gemelos real una servidora. A ver, nosotros entonces, también. Entonces no, no sí, es cierto. Entonces sí viene de Estados Unidos. Exacto. Nos encontramos aquí en el aeropuerto y, y vamos al mismo destino realmente. Pues vamos, no sé vamos, cómo pudimos vamos, coincidir. Vamos bueno. con ellos y vamos en el mismo vuelo. Fue el destino. Sí. te toca conmigo a la farma Ah. No, jugadores de las chivas. esos son jugadores de es las chivas. Es que ayer jugaron aquí en México. No, neta, son Mira. jugadores de las chivas. No los puedes grabar, güey. Vienen de jugar de ayer, ganaron, ¿eh? Sí, felicidades. felicidades. Sí, son profesionales, juegan en la chiva. Sí, güey, porque trajeron el, el que, uniforme completo es que, y se la mochila. Es que ayer jugaron contra Pumas aquí en Ciudad de México. Si ¿Sí te descuidas, ahorita vamos a encontrar a más jugadores. Wey. Ojalá nos encontremos a los más titulares. Ojalá. Que ahorita quienes están. Fíjate, güey, yo, yo conozco a ellos, pero no recuerdo el nombre. <risa> bueno, güey. No, sí, neta, güey. Sí juegan en primera división. No, wey. pero no son, son titulares. Chivas, son titulares, De neta. hecho, puede que nos encontremos más. Sí, Ay, wey. Wey. Está. No es este Mier, güey. El... Es Mier, no, güey. O ya no están los chivos. Sí, sí, se me hace que sí es Mier, güey. No mames, lo Es que son jugadores. Muy Haz de cuenta que te estoy wey. hablando. ¿Cuál es el mejor equipo de Ecuador? De de bueno, ah, ¿sí? el FAS. Ah, pues esos son como el FAZ, con eso te digo todo, ¿no? ah, Sí, güey. O sea, Fíjate, güey, de veras se me acaba de olvidar el nombre de esos jugadores. Sí me acuerdo, pero ahorita no como po, me puse nervioso, la neta ni sé, güey. Yo también, Pero ese wey. sí es ir al Mier, güey. Sí es ir al güey. Quiero una foto. Vamos a, a pedirle una foto a un jugador de sí, la chiva. Wey. Vamos a ver si, oh. si quiere. Te la voy a tomar. Vamos, ven. ¿Sí podemos tomar una foto contigo? Mira, ir oh. al Mier, el jugador de la chiva <ríe> donazo, Aquí, ahí y si está alto, ¿eh? Para que vean. Sí, <ríe> gracias. gracias. Fíjate, Paul, ayer acaban de ganar dos no, a uno no, contra man. Puma. Ahí nomás para que te digas que es, eh. es lo que tiene ese aeropuerto, Mario. Ajá. Te encuentras todo tipo de gente, güey. Sí, ah, no, mames. No, La neta, sí. Deja. Todos, todos son mis ídolos, ¿eh? La neta. Mira. Todos. No, man. Felicidades, ganaron ayer, eh, buen partido. Felicidades. Ah, esta sí. Los jugadores de la Chiva. También alto, Felicidades. Jamás lo pensé Sí, están muy altos, la neta. Qué chingón, güey. No, y la neta, felicidades por el partido de ayer, ¿eh? buen, partido, buen juego este viaje si sí nos fue bien neta, sí, mira, nos Tanto encontramos al salvador 4k y, y al equipo de la chiva lo mejor de lo mejor, lo de mejor que nos puede haber pasado en este viaje la, la verdad eh. y Pawee sí sí mejor Ay, Ay, Ay, Eli. Sí, no. lo mejor para Pawee Vamos a poner a dieta Paúl. Sí, sí ¿verdad? sí, hay que hacer ejercicio Hacer ejercicio cuando bueno, casi no hago ejercicio Pero sí, sí le vamos a poner ah, un mes que va, a a cinco, eh. va a estar ahí Bueno, está bien sí, A las sí, 5 a a la de, la ah, la de la mañana No, yo, yo también estoy dispuesto a hacer ejercicio eh. Esta vez este estoy dispuesto a hacer ejercicio Sí, ahora sí. Ah, sí. sí No, esta vez sí, de verdad No, mentira sí, cama, Y pues paúl la neta Ando bien contento sí, Lo bueno es que ya pasó este momento Y Mario, pues vamos sí. al vuelo Vamos sí, a Salvador tico, vámonos, vámonos. vámonos ya Oye, <risa> Nayel, ¿nos extrañaste o no? ¿Mm? ¿Nos extrañaste? ¿Es o no? ¿Sí? Yeah. ¿Por qué no me crees? De verdad. Así. No, no, tú no, ay, es Nico. Sí, Sí. Nada, nada, no crees. no No, no, creo. no sé sí Es difícil que extrañar. Ajá, eso sí, mira. Ahí Pero así. me sorprendió que iban a venir. Sí. Que los Lo a que sí se sintió raro fue el reencuentro aquí. Sí, es o bien raro, ¿ah? ¿eh? Y más que de la nada salieron los dos así, altos. Y luego bien... venía medio así perdida, bien lado Y luego el mismo avión, ¿eh? ¿ah? El mismo avión también. Pero aparte de eso. Que, yo pensé que ustedes iban a buscarnos aquí en no, esta puerta. No, ya, ya sabíamos que pero, nos íbamos no, Pero de la, no, pero nosotros veníamos así y de la nada, pum, aparecieron Venían dormidas. ¿No? ¿Estamos? Están no, no, no, dormidas no. todavía. ¿Estás diciendo? Sí, Mario, ya un sí, montón sí, sí, de tiempo sí, que no veíamos de No, el diablo. No, los extrañé. Demasiado. Yo no los extrañé. No les quiero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Diablo las extrañé? Es que este solo quitarme la leyenda de bien No, no, no, no. No, Pero vengan por imagínate, solo ustedes, no. Imagínate, Mario, se van a juntar tres. ¿Tres? ¿Por qué tres? El Diablo, Henry, Paul. Ah, ya, ya te lo está tomando. El el voy a llamar a de... Nano, ya, vamos a Ay, <risas> No, Nano, ya pasó de persona casada. No, está bien. nos da persona mucho gusto haber, haberlos encontrado aquí en ¿eh? sí, sí, neta muy una muy sorpresa bien. también para nosotros. Desde ayer que nos dijeron a qué hora más o menos iban a salir, este, nos asolimos, está, vamos a agarrar el mismo avión que ellos. Ya nosotros ya lo esperábamos, ah, pero. No ya sabíamos que íbamos a ir con ustedes porque casi no hay, hay como dos vuelos a El Salvador en todo el día y más o menos calculamos y ya ah, nos vamos a topar a todas las de la playa. Ya. Sí. Pero ya los vi que vienen dormidos, vienen bien cansados. No, para nada. verdad. Solo nos tocó dormir debajo de un paladero. de esas. Nos tocó dormir a las 10 de la noche, como a las 7 de la noche. Es que es muy incómodo, la verdad. No descansas tú en un aeropuerto, no se puede descansar. Que si dormís con la boca abierta, toda la gente pasa y te mira y te, no te queda viendo no, las moscas y así. Sí, sí, sí, hayan Y moscas. pues bueno, ya vamos a volar, No vamos, moscas vamos a hacer polla. Sí, Porque son diferentes, ya no? Son cabezas, sí. no. Ay, caray, sí, sí no sé, entonces no eran moscas. eran moscas, eran otras no, cosas. Ya vámonos todos, vámonos. Nunca les hemos grabar un aterrizaje, Mario, ahora que me doy cuenta. Estamos llegando a tierra salvadoreña. Sí, miren, aquí ya está la cosa salvadoreña. Oh, pero ya vamos a llegar al aeropuerto, Ay. no más que es lo más duro, Mario pues lo siente aún más duro. Amarra el Nancy, por favor. amarra el Nancy, porque... que, casi... que a veces se siente feo, amarra el Nancy, amarra el Nancy, sí, pero ya casi llegamos, y se mueve, Miren, así son no turbulencias porque hay unas a veces más fuertes más arriba de más altura Mario. pues ¿Sí? Esas son corrientadas de aire. Pero, todos, modos se Pero todos se sienten fuertes porque miren, ya vamos a ras de piso casi casi. Y que se esté coleando así como que da miedillo. Ajá, exacto. Miren, para los que no han viajado, así es Mario. <ríe> y sí da miedo. Ay, güey. <ríe> Ay, güey. Ándale, güey. Aterrizaje. Aterrizaje. A ver cómo dan la frenón. Mario. Ya, ya, ya. Ya pasó. Ya, ya. Llegamos a nuestros salvos. Es que se meneaba mucho, estaba mineando demasiado. Vamos así. ¡Pero ya llegamos Ay, al salvador! <risa> ¡Llegamos! Superando los miedos de Mario. Ay, y pues bueno, Mario y ahora sí llegamos a el Salvador y pues, allá está, toda la plaga, del diablo. En sus tierras, ahora están en el es tierras. Tierra. Ahora fíjate, el que manda fíjate. es el que son. Fíjate, por para, para, para el... diferenciar si sí. saben un poco de nuestras tierras, ¿cómo se le llama a él? ¿A él? ¿Muñeco de trapo allá en no. México? ¿Cómo? Como. No saben cómo. El cipitillo? Sí. Ah, ah sí era. Sí, es algo muy tradicional de aquí en El Salvador. El Salvador. ¿eh? Y sí, fue, y... sí le dije, Sí. No quede mal. Y, y pues, pues Mario Paúl, este la mes. verdad, ahora fue un día de suerte. Fue Para muy chido, mí, la neta. inolvidable. Muy nos inolvidable, cada viaje chiva. Nos encontramos en El Salvador 4K. Exacto. Ya sabíamos que posiblemente nos íbamos a encontrar en el avión. Claro, Mario. Pero ustedes hasta no ver creer. ¿verdad? Exacto. Pero, Mario, esperemos les haya gustado este video y sigan viendo los demás videos que vamos a estar grabando por aquí, iniciar. por El Salvador, sí. que nos vamos a quedar por un mes. Vamos a iniciar esta nueva aventura en El Salvador. Y pueden dar like. Suscríbanse. Activen la campanita. También recuerden, Mario, seguirnos en Facebook y en TikTok y también en Instagram. Así que ahí vamos a estar activos en todas las redes sociales y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta bye, la bye, próxima. Ahí nos vemos. No se pierdan los videos. Bye. Bueno. bye.